Hey, ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un tú Gradeas y yo pago con Patatín Que estamos aquí con él Y, y nada, eh, son 5 dólares Y recordad que podéis depositar con mi código Si os venís aquí y ponéis código eduRG, rg oh, Espérate, EDURG con dos d, Os dan un 10% de bono y el orito ese que os dan por depositar Han metido cajitas nuevas como veis eh, Esta de 0.69, de 2.60, de 1.15 Bueno, estas cajitas La de 0.69 como veis es muy risky Tenéis aquí las probabilidades Tenéis un, 5 de o sea, un 95% de palmarla Y nada, eh, esta es como todas las cajas de siempre De, de las nuevas que sacan que están chetadísimas Para mi gusto No sé para ti, patata Pero para mi gusto Las cajas nuevas estas Que valen un dólar y pico Están chetadísimas No están mal Yo he jugado antes Y están bastante bien Bueno, pues nada, Batata ¿Qué, qué vamos a empezar haciendo? Dale a batallitas Siempre batallas Batallas Que... Dale Vete... eh, de... Dale Agrega caja A ver Y mete, por ejemplo Las Dos, dos. La strategy y la erma. Strategy y la ermac. De tres personas. De tres personas. Pues nada, mucha suerte. <risa> la verdad es que ha ido ya risky porque ha metido 5 dólares y ya se ha gastado casi la mitad, ¿eh? Pero bueno. Que no si que ganas, rima. si ganas se rema bastante, eh. Que se rema. Se rema, se rema, veremos a ver. <risa> Vamos a esperar a que se meta alguien. Y nada, recordad también, bueno, espérate, ahora lo digo. La batallita, a ver qué sale. Mm, mierda. Tras colega, eh. Poquita dura. Algo nos tiene que salir en la Airmark. Poquita dura. Eh, Factor New, falla no, mierda. Pose F Y no pasa nada. Bueno, va a ahora abre cajas, abre cajas. Abro cajitas. Como buen farmer que eres, ¿no? ¿Cuál abrimos? Eh... Bajo Abre una Strategy. Strategy. strategy. Vale. Con pues mucha suerte. Te va a tocar la navaja. Ya verás. Bueno, profe, bueno, al menos. Sí, sí, Profit, Profit. Y además, si no te mata el escarrito. Bueno, pues una 18. Profit de mierda, pero bueno, la vendo. No, no nos lo aventas. Vale. Ahora... Batalla de Beast. Batalla de Beast. ¿De cuántas personas y cuántas Beast? Una. De dos personas. Y pon hasta que se cree sin balance. Ya está, ¿no? No, tienes un y ah. Te llega para tres. Para tres. ¿Quieres meter ah. alguna más? No. Vale. Ah, bueno, sí, sí. Mete otra que puedas. Una roca Light. Algún, por ejemplo. Light. ¿no? También ¿Lo cual quieres? light La que quieras Creo que raro yo un día yo ¿no? 1,88€ Pues ya estaría Dale Dos personas ¿No me has dicho? Sí Vale Bueno, pues mientras Se va metiendo a la gente Recordad que tenéis En la descripción eh, Mi canal de Discord Y mi canal de Twitch Que hago directos todos los días Y nada Ahí lo tenéis para que, Por si os queréis Pasar y seguirme Va a empezar la batallita Mucha suerte eh, eh, no, no, no. Me acabo. ha empezado mal. mal. Pero no quien empieza mal, acaba mal. ¿Otro mal? No, no, no. Plan, mal, pero. Le hemos ganado. Ojo. Me cago en todo. Vaya mierda de. Me han quedado sin balance en nada, tío. Bueno. No pasa no, no, no, no, no, nada. Que Se sigue. Se sigue como Ahora con el grade Tienes el arma esta Hace un por dos Un por dos, así, de una De una Uy, perdón Un por dos Vale eh, A cuál eh, La agua... UMP UMP, esta, ¿no? Factor no, la... La otra, la otra. La otra, esta. Y derecha, siempre derecha. Derecha, siempre derecha. Ojo, eh. Mucha suerte y nada. Mira, me da mi cago afuera y me cago en todo, patata. como estás? Palmando, pero truquito, truquito. No sale en realidad. Ya lo probé que no va a salir nunca. Pues Ay, nada Pues sí. nada. Este ha sido el. Tu pirateas, yo pago más mierda que he visto en mi vida. Pero bueno, ¿qué hacemos? Es lo que hay. Quien arriesga puede ganar o puede perder. También recordad que si depositáis, podéis entrar en todos estos sorteitos que tenéis. Y nada, creo que si depositáis 5 podéis entrar en el morado. En el morado. Eh... Ah, bueno, mira, ya, ya hemos ido, ¿verdad? Pues nada, chavales, este ha sido el. El tubura de ash. Yo pago de hoy. Y nada, espero que haya gustado el vídeo de hoy. Y nada, patata, algo que decir antes de, de terminar el vídeo. Casi todos los días a las seis y media, hora española, directo en Twitch, meteros y suscribiros. Ahí está, no me sigáis, suscribiros. Bueno, venga, espero que haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao, chao.